Información de último minuto en el Palacio Federal Legislativo. De Punto número dos considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Legislativo, donde hasta ahora inicia la sesión ordinaria pautada para este jueves, como lo decíamos hace unos minutos en un pase, pues dos puntos en el orden del día para debatir eh, por los parlamentarios venezolanos. El primero tiene que ver con un proyecto de acuerdo en rechazo a las declaraciones indignantes y discriminatorias en contra de los niños del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Paraqueima, de la alcaldía del Tigre, en el Estado Anzoátegui. El segundo punto previsto para la tarde de hoy, pues considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Joaquín Pérez como embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas. Es parte del debate que se tiene previsto el día de hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar de inmediato parte del desarrollo de la sesión. ...en contra de niñas y niños, con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Paraqueima del municipio Simón Rodríguez, Estado en Suatequi. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para presentar el proyecto de acuerdo a la diputada Mercedes Sánchez. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Antes de dar el derecho de palabra a la diputada Sánchez.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 Que vivan los niños y niñas con autismo de este país. Okay. Déjeme el derecho de palabra. Bien, en al parte diputado... de las declaraciones de la diputada Mercedes Sánchez, pues quien presentaba esta cuarta en rechazo a las declaraciones emitidas el día de ayer por el alcalde del Tigre en el oriente venezolano. ...pues durante esta sesión, donde se ha presentado este proyecto en rechazo... ...se ha exhortado al Poder Ciudadano para iniciar todas las investigaciones competentes... ...para determinar los delitos en los que pudo haber incurrido este alcalde con estas declaraciones. La presente, pueblo de Venezuela. Conversaba con mi colega José Brito inmediatamente de haber escuchado las infames palabras de Ernesto Paraqueima.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 en su cara y en su rostro, de a medio dólar, porque hay, no solo hay sexismo, hay discriminación, hay clasismo. Pero confiamos absolutamente en el feminismo y el movimiento de mujeres en el Estado de Anzuategui para enarbolar las banderas de lucha contra ese aberranteón. Pero es que no solo fue hasta allí. Todos los supuestos de ley de las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 Ahora es un huérfano político de organizaciones. Ahora inventó que se llama a su partido Mi Ciudad. Déjeme decirle a ese señor que le queda también grande ese término, no sé cómo. Tu ciudad. Esta es la ciudad de los tigrenses y las tigrensas dignos y honrados que trabajan. ¡Aplausos! Él traicionó el voto popular, que lo llevó a esa condición de alcalde.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 Punto número dos, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior. Ahora, esta ven a través de la pantalla de Venezolana de Televisión como pues, el Parlamento Venezolano ha aprobado el proyecto de acuerdo en rechazo a las declaraciones indignantes y discriminatorias en contra de los niños del espectro autista designando a una comisión especial. Para reunirse a esta hora de inmediato, pues con el fiscal general de la República para evaluar pues, las declaraciones emitidas por este burgomaestre y revisar los delitos en los que pudo haber incurrido en sus declaraciones. Ha destacado el presidente del Parlamento Venezolano que esta comisión que ha designado la tarde de hoy, pues está conformada por el diputado Pedro Infante, vicepresidente del de Parlamento Venezolano, la diputada Asia Villegas, la parlamentaria Mercedes Sánchez también integran esta comisión el diputado Rodolfo Crespo, Yurami Quintero, Arelis Horta, Grecia Colmenares, Niloa Delgado, Dayana Le... Na... Juan Carlos Alemán, Lerma Gómez, Juan Carlos Alvarado, un diputado que vale la pena destacar de oposición y Omar Ávila. Son los parlamentarios que hasta ahora pues, se retiran de la sesión de esta tarde pues para acudir a la sede del Ministerio Público para... Pues reunirse con el fiscal y pues evaluar las declaraciones que emitió eh, este alcalde, pues afectando también y violando los derechos de las personas dentro del espectro autista. Han destacado durante la sesión de esta tarde, pues los diputados que tuvieron derecho de palabra, que son indignantes las declaraciones emitidas por el burgomaestre. Y asimismo, pues, tomarán las acciones que tengan lugar ven a través de la pantalla de venezolana de televisión, como esta comisión especial designada durante la sesión ordinaria de esta tarde, pues, ha salido del hemiciclo de sesiones de inmediato para acudir hasta la sede del Ministerio Público a reunirse con el Fiscal General de la República y revisar, pues, todos estos elementos y sancionar, pues, eh, a este ciudadano que, según el Parlamento Venezolano, ha, Incurrido en graves delitos. Ahí ven a través de las pantallas de Venezolana de televisión cómo los diputados, pues. Eh salen del Palacio Federal Legislativo rumbo al Ministerio Público y pues estaremos llevándoles todos los detalles en torno a lo que se genere en cuanto a esta reunión que sostendrán a esta hora con el Fiscal General de la República un equipo de Venezolana de televisión ya está en el lugar pues para recibir también a esta comisión que se ha designado la tarde de hoy y pues llevarles a ustedes todos los detalles de este encuentro que se llevará en pocos minutos la invitación es para que continúen en sintonía de venezolana de televisión ante la organización de las Naciones Unidas